Esta semana hemos trabajado en varias cosas, quiero comentarles una en particular que hemos hecho, que es la presentación de un pedido de informes dirigido al Ministerio de Industria para que sea remitido a ANCAP. Y el mismo está referido a lo que son las deudas que tiene Pluna con ANCAP. Como ustedes habrán visto, estamos en estos momentos bajo la amenaza de que ANCAP le corte el suministro de combustible a Pluna por las importantes deudas que tiene la empresa con nuestra petrolera estatal. El pedido de informes tiene que ver con cheques que habría pagado Pluna, que han sido diferidos, que han sido en pago diferido y además aparentemente autorizados por gerentes y no por el directorio hablando de cifras que son realmente importantes. Entonces, allí queremos saber si eso es habitual, si los clientes de ANCAP pagan con cheques diferidos, por cuánto tiempo se aceptan esos cheques diferidos, cuándo da por cancelada la deuda ANCAP, cuando recibe el cheque o cuando hace efectivo el cobro, quiénes los autorizan, si son los directores, qué gerentes están autorizados para hacerlo. Y también allí preguntamos nuevamente algunos aspectos que aún ANCAP no nos ha respondido, referido a donaciones, referido a gastos de publicidad, referido a eh, un número importante de donaciones en combustible, en Portland, en diferentes rubros que maneja la petrolera y que queremos saber además, cuántos de, esos, de esas donaciones corresponda a cada director, si hay una cuota por director, cuánto es, cuánto ha adjudicado cada uno de ellos. Entendemos que además debería ANCAP eh, clarificar lo que son el manejo de sus cuentas. Hemos visto en estos días que también para LUR, en lo que lleva esa empresa eh, digamos vigente, ANCAP ha invertido o gastado, mejor dicho, unos 130 millones de dólares. Nos parece que es mucho dinero y que debería debería eh, estar dándose cuenta y sabiendo la población, los representantes a través nuestro, la población, en qué está gastando y cómo está gastando y con qué criterios está gastando ANCAP. Hasta la próxima.